Estoy preocupado por ti. Hola, Emily. ¿Eres tú? Sí, Emily Cake, para ser más exactos. ¿Sabes? Podrías ayudarme con mi pastel. Necesito un poco de azúcar. No. ¡Oh!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 ¿Qué ha pasado, a Pedro y Candy? Vaya, un poco más de azúcar para mi pastel. Venid aquí. ¿eh? Crece días tan poderoso, mi querido muñeco de azúcar! Corre, será mejor separarnos. Viene a por nosotros. Sí, será lo mejor. Voy a intentar grabar esto para mi blog. Lady Pink no tardarán en llegar. ¡Black! ¡Hora de convertirse! ¡Hay que derrotar esa cosa! ¡Black! ¡Garras fuera! ¡Pippy! ¡Hay que hacer algo! Emily está convirtiendo a todos en muñecos de azúcar. Hora de convertirse. Tiki, fuera. ¡Ja! Hola, buscas a alguien? <risa> Vaya, un dulce perrito viene a verme.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 Si no hacemos algo ya, volverá a su forma original Mmm, me toca desnuear. ¡Lucky Charm! ¿Una cafetera? Creo que sé dónde está su akuma Mira su lengua pastelera No la suelta nunca ¡Claro! Con el café el azúcar se deshace. ¡No! ¡Mi cariño muñeco de azúcar! ¡Emily Cake! ¡Los prodigios! ¡Consígamelos! es mía! No harás más daño, pequeña tuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Le tengo! Adiós, pequeña mariposa. ¡Prodigiosa Lady Pig! ¡Qué, ¿Qué pasado? pasado! ¿Qué hago aquí? ¡Bien hecho! Eso? Parece que al final lo hemos conseguido.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 Enhorabuena, Pepa. Lo has conseguido. Podéis ir juntos al teatro. Sí.